Pues nosotros seguimos con esta transmisión en vivo en la Dominican eh, Day eh, Parade, la gran parada dominicana del Bronx, en su 30 aniversario, dedicado a la provincia La Romana. Telenor como canal matriz en esta transmisión, también Canal América, eh, único canal HD aquí en la ciudad de Nueva York. Teleuniverso, Teleunión, Megavisión y HMTV en la República Dominicana me siento contento cuando veo eh, que los dominicanos hemos crecido aquí en esta gran urbe y tenemos profesionales en todos los renglones en esta ocasión en el área de la medicina tenemos una doctora de origen dominicano de hecho casada con un franco macorizano, y que está haciendo un trabajo loable eh, con una empresa eh, que se dedica eh, a educar a, a, a las personas sobre lo que es eh, una, un estilo de vida saludable ella es endocrinóloga, también es obesóloga, y está aquí con nosotros la doctora Jenny Luna. Bienvenido, Hola. qué bueno tenerte aquí con nosotros. <risa> un placer, de verdad que sí, un placer. Doctora, eh, primera vez que participa en sí. una transmisión de una parada dominicana. Sí, claro, muy emocionante, decía, hay muchísima energía aquí, un placer estar aquí. Eh, doctora, eh, decía en su introducción uh -huh. que estoy de origen dominicano, aunque sí, eh, sí. tiene muchos años, bueno, desde pequeña me imagino uh -huh. viviendo aquí. En Estados Unidos sí, sí. Hábleme eh, de cómo ha sido eh, vivir y, y, y graduarse de medicina sí, sí. Y sobre todo tener la especialidad que usted tiene En lo que es eh, nutricionista, endocrinóloga y también obesóloga Sí, sí, bueno sí, eh, lo, eh, soy dominicana eh, Nací me crié aquí um, Pero creo que la crianza que tuve con mi padre Es decir, de trabajar y la disciplina Realmente fue lo que me dio la fundación de serme médico eh, como dijiste, soy endocrinóloga que es una especialista ya que tratamos pacientes que tienen problemas hormonales y también especialista en la obesidad que tratamos pacientes ya que tienen dificultad con su peso. Um, Estudié en República Dominicana, en unibe fue una experiencia completamente preciosa, es decir, porque la universidad de un momento ya al principio no da la capacidad de uno sentirse cómodo con los pacientes. Es decir, nosotros los latinos tenemos algo bien eh, único, que es esa, esa personalidad bien caliente, ¿verdad? Bien, bien, um, bien caribeña. Bien caribeña, exacto. Ya. Eh, eh, doctora, eh, tengo entendido que aparte de, de usted dedicarse a lo que es la medicina, también tiene eh, una, una empresa, Nido eh, Lifestyle, que más eh, que una empresa vamos a llamar, es algo yo diría filantrópico porque ayuda a concientizar, a educar a las personas. A, a cómo eh, mantener un estilo de vida saludable Exacto. No llevar una dieta, sino aprender mm -hmm. a, a, a comer más saludable mm -hmm. eh, Pero eh, de una forma más eh, profunda, Práctico. más mm -hmm. práctica Exacto, sí so, eh, La compañía mía que se llama Nido Nido Lifestyle Nació realmente después de llover una necesidad grande en los pacientes míos Que era la falta de educación entonces, como endocrinóloga, eh, veo muchos pacientes que sufren con diabetes y, obviamente, la secuela y las complicaciones que vienen con eso. Y, y vi que había una necesidad grande eh, en los pacientes de educarse. So de eso nació este nido, que es, um, sabemos que nido es un, una palabra que significa algo de, de hogar, de comunidad, de honestidad. Y ya todo lo que hacemos es con esa, esa misión, de educar y de inspirar el, a las personas de cómo cambiar su vida en una forma bien práctica, eh, pero enfocarse, de no ser dietas y ser más un cambio de su estu, eh, estilo de vida. Bien, ¿qué tiempo tiene ya el Nido Bueno, de eh, mil... Uh, 2016, so de mil... Do, 2016, do. sí, eso tenemos como ya más o menos como cuatro, como cuatro años ya. 2016. Mm -hmm. En el 2016, sí. Ok. Mm -hmm. eh, eh, eh, eh, ¿De qué forma la gente puede eh, conocer sobre, sobre Nido, sobre la doctora eh, Luna? Bueno, en, la, en nuestras redes sociales, eh, a Nido Lifestyle. Um, Siempre nosotros estamos poseando información de cómo uno puede ya adaptar una vida más balanceada, no solamente con la comida y el ejercicio, pero también cómo manejar el estrés y cosas así que a veces la vida es complicada y es difícil de uno hacer cambios, pero nosotros le damos ese apoyo a la persona por, por nuestras redes sociales de Twitter, um, Instagram y Facebook y es sumamente divertido también, información que, que la persona puede usar, usar diariamente. Bueno, de verdad que eh, estoy sumamente encantado de poder sí. compartir con usted ya no, una, una amistad eh, de varios años. Sí. Además, eh, su, su, su esposo, Alex, que está aquí con nosotros, nuestro primo, sí. Franco Macorizano, eh, que también es empresario aquí en la ciudad de Nueva York. Uh -huh. Eh, con sus empresas Pick IC y también Posio. Nosotros eh, vamos a un cortecito. Gracias, doctora, por compartir Ay, gracias por, por primera vez. Aquí. Espero que se quede ya cuando comience el desfile. No, claro que sí. Para que pueda vivir lo que verdaderamente <risa> es el dominicano en su yes. esencia. Sí, porque me imagino que Nido va para todo público, claro el norteamericano, sí. americano, ecuatoriano, mexicano, sí. venezolano. La comunidad completa latina y eh, sí, para toda persona que quiera hacer un cambio, ahí estamos. Sí, señores, yo miren. Yo soy un chico nido, la gente lo ha visto en el programa, el toque de queda, que, que, que, que rebajé de peso y me he mantenido porque no hice dieta, sino aprendí a, a, a cómo comer, a cómo eh, llevar una dieta más balanceada. Exactamente. Con, conscientemente, porque antes uno hacía dieta y bueno, rebajaba y ya, pero ahora es un asunto de concientización. Exacto. Y nido eh, me ha ayudado mucho, nido lactal. Gracias, doctora. Eh. Gracias, ti. Vamos a un cortecito, seguimos con esta transmisión en vivo de la Gran Parada Dominicana del Bronx en su 30 aniversario dedicado a las provincias las romanas a través de Telenor y también de Canal América.